La invasión de los insectos mordedores. ¿Qué ocurre ahora? ¿Nos están atacando? Este hábitat no aguanta más. Pero es nuestro hogar, no podemos dejar que se desmorone por evidencia. Si nuevas fuentes de energía vital pronto no será más que polvo espacial. ¿Y por qué? Por tu culpa. ¿Por mí? Sí, por ti. ¿Ves a alguien más por aquí? Uh, bueno, yo... Silencio. Uh... Prometiste destruir a los Caballeros y asegurarnos la fuerza vital de la Tierra. Y todos tus planes han fracasado estrepitosamente. Ya es hora de que esto cambie. No te vayas evidencia. Tengo un nuevo plan que nos garantizará por mucho tiempo. Oh! ¡Oh! Basta ya de tus absurdos planes, Dragon. Te he esperado demasiado. Donde tú fallaste, yo tendré éxito. Prepárate para liderar un ataque contra la Tierra al mando de los insectos mordedores. ¿Qué? ¡Si solo son insectos! Sí, pero a diferencia de algunos murciélagos que conozco, hacen las cosas bien. Pero, Eminencia, pensad en todos mis años de servicio, en mi infinita lealtad, en los castigos que he recibido ahora. Tiempo, Ya lo creo. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, me alegra estar aquí. Este lugar es increíble. Es un sitio maravilloso. A los hermanos Serazor les encantaría. Tal vez podríamos cambiar una temporada. El desierto no es un lugar tan malo. Sí, si te gustan las comidas frugales, las tormentas de arena y las serpientes. Bueno, Rick, ¿qué te trae por aquí? Viene unos días de visita. Se quedará con Kaito. Es la primera vez que vengo y Kaito y Rina me están enseñando la ciudad. El Dinoterium es el primer lugar que quería ver. Espero que te diviertas, aunque no pasan muchas cosas. Esto no es muy emocionante. Quizá no lo sea para ti, Tera, pero a mí me parece un sitio estupendo. Tendremos que dejarlos cumplidos para más tarde. ¿Por qué, Tirano? ¿Qué pasa? No lo sé exactamente, pero noto algo. Sí, hay alteraciones en la resonancia hiperesférica de las capas más altas del campo magnético de la Tierra. ¡Y vienen hacia aquí! Terium me ha explicado el plan debo reconocer que es brillante el único problema es que los dos caballeros me vean así va a ser realmente humillante para mí. Sea lo que sea está muy cerca a mí me da muy mala espina. ¿Por qué no salimos los tres a ver qué está ocurriendo? Está cubriendo el cielo, qué, oh, qué, extraño, qué extraño. ¡No! ¿Qué es eso tan rollo? ¿De dónde viene eso? ¿Y qué se supone que es? No lo sé. Seguro que Diamante ryugu está detrás de esto. ¡Nos estamos debilitando! Estoy perdiendo las fuerzas. Estamos indefensos. No dijisteis que aquí nunca pasaba nada. Creo que hemos hablado de más. ¿Qué es eso? Es una zona de interrupción de la energía. Vosotros tres vais a tener que ser nuestros ojos y oídos. Tenemos que averiguar lo que ocurre. De acuerdo, volveremos con noticias lo antes posible. ¡Venga, vamos! Los viajes espaciales eran divertidos, pero en una vaina de insectos sin sitio para las patas ni las alas es como ir en una caja. Aunque creo que comandar un grupo de insectos es mejor que no comandar nada. También hay que ver el lado bueno. ¿Qué es eso oh. enorme y horrible? Mordedores, sin pausa, aplastándolos, masacándolos, arrasándolos, vamos por ellos, insectos mordedores. Les tiene bien oír unas palabras de ánimo de vez en cuando. ¿Y ahora qué? Buena pregunta. Será mejor llamar a Tirano inmediatamente. Tirano, esto está plagado de insectos que se comen todo lo que ven. Insectos mordedores. Pueden destruirlo todo. No podemos ayudaros. Estamos inmovilizados. Llamaré a los hermanos Serazo. No pueden estar lejos de aquí. Padre Rick, y diles que se den prisa. La primera fase de la operación ha concluido. Los dinocaballeros han sido distraídos. Ahora mis escuadrones peinarán la tierra en busca de mi verdadero objetivo. Y cuando lo hallen... Comenzará la segunda fase. ¿Cuál es la emergencia, Estiraco? ¿Qué les ocurre a los otros? La ciudad está siendo arrasada por los insectos de Diamante Ryugu. Han inmovilizado a Tirano y a los otros. ¿Con qué retorcido plan nos ha salido ahora Diamante Ryugu? ¡Ah! ¡Doctor! Este insecticida no resulta ni se inmutan! <coughs> ¡Hay que echarlos de aquí! Los insectos únicamente destruyen las cosas. ¿Qué gana Diamante Ryu enviándolos? ¿Qué se propone? Aunque lo supiéramos, no podríamos hacer nada hasta que Estiraco y los otros encuentren la forma de librarnos de lo que nos impide movernos. Interrumpimos nuestra programación con una noticia de última hora. La ciudad ha sido invadida por un enjambre de insectos no identificados junto con una sustancia de origen desconocido. Aunque no han herido a ninguna persona, los insectos tienen grandes dientes, por lo que se recomienda evitarlos. ¿Qué es esto? ¡Me ha mordido! Como les decía, evítenlos en la medida de lo posible. Volvemos a nuestra programación habitual. ¡Hay que ponerse a salvo! Esos insectos son duros, pero tenemos que detenerlos, chicos. ¡Se dirigen hacia aquí! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! Tenemos que librarnos de ellos. ¡Ocultémonos aquí! ¡Es un camión de pollos! Parece que algo les ha asustado. ¿Han sido los pollos? Mira. Un muro rodea la ciudad. Allá donde haya un muro habrá un camino para atravesarlo. Hermanos, es hora de la triple espada. ¡Es, ¿Es cierto! ¿Por, por los antepasados ni los y caballeros y listos para la fusión. Y los Espiraco por los antepasados. Y no espada sigilosa. Preparado para la fusión. ¡Listos todos! ¡Estrella triple! ¡Espada de tres hojas! ¡Este muro va a caer! Oh, ¡Mi brazo! ¡Esta es la sustancia más dura que he intentado atravesar! ¿Qué ocurre, triple estrella? ¿Podemos hacer algo? Eso espero, porque hasta ahora nada de lo que hemos hecho ha dado resultado. Gracias por venir. ¿Cómo vamos a atravesar el muro? Buena pregunta. Jamás había visto una sustancia semejante. Nuestras armas son inútiles contra ella. Eh, entre mi taladro y mi cabeza dura, lo atravesaremos. ¡Dino y por los antepasados! ¡Esqueleto taladrador! lo caballero listo! ¡Adelante! Nos han hecho una búsqueda. Es demasiado dura. ¿Alguna sugerencia? Seguid intentándolo. ¿Qué más podemos hacer? Vamos, podéis hacerlo. ¡Poned todo vuestro empeño! Están destruyendo nuestra ciudad y no podemos hacer nada. ¡Claro que ¿Eh? podemos hacerlo! Hemos descubierto la manera de vencerlos. ¡Es cierto! Se asustan de los pollos. Hacen lo que sea para librarse de ellos. Debe de ser una broma. Es imposible. Es cierto, lo descubrimos por accidente, pero no cabe duda de que les asustan. Hay que hallar la forma de deshacernos de esos insectos y en este momento estas aves son nuestra única alternativa. No podemos dejar que destruyan la ciudad. Si trabajamos juntos, los detendremos. Vamos amigos, se nos está acabando el tiempo. ¡Tenemos que encontrar más pollos! ¿Crees que tiene razón? Solo son unos niños. ¿Qué van a saber? ¡No lo sabremos si no lo intentamos! ¿Eh? No podemos rendirnos. Tenemos que luchar. Hay muchos pollos en la ciudad. De nosotros depende encontrarlos. Como científico, creo que podría ser nuestra única esperanza. Ni los insecticidas ni los productos químicos funcionan contra ellos. Así que no hay alternativa. Vayamos a buscar pollos por la ciudad. Encuentren todos los que puedan en la próxima media hora. Nos reuniremos en la calle principal. En el zoo de mascotas hay bastantes. Y en el parque también. Sí, demostrémosles luchemos, que podemos. Eh, eh, eh, ¡Esta noche eh, la recuperaremos! ¿La ¿La recuperaremos? ¿La ¿La ¡Dejaremos que los insectos se adueñen de la ciudad! ¡La recuperaremos! ¡Eh? ¿Eh? ¡Dejadme! ¡Estoy cansado! Vuestras órdenes eran no despertarme a menos que hubiese una emergencia. ¡No por unos pollos! ¿Alergia? ¿Se supone que los insectos mordedores os coméis todo hasta los pollos? ¡Bien! Y ahora trabajar, no volváis a molestarme con vuestras patéticas quejas, ¿entendido? ¡Es una pregunta retórica! ¿Será verdad que los pollos asustan a los insectos? ¡Qué ridículo! ¿Pollitos? ¿Pollitos? ¿Pollitos? ¿Pollitos? ¿Pollitos? ¿Pollitos? ¡Los insectos están por todas partes! ¡Y hay uno muy grande! ¡Uno enorme! Puede que ese gigante sea el jefe de los demás. Hmm. ¡Toma! ¡Ya veo! ¡Los insectos gigantes están siendo atacados por pollos gigantes! ¡Ahora escuchadme! y y los puestos a otros de paz! ¡Esto es la fiesta! ¿Por qué te has puesto a pegarme? Lo siento mucho, Toki. No lo habría hecho de saber que eras tú. E yo creía que eras un insecto gigante. ¿Estás majara o qué? ¿Has visto alguna vez un insecto tan grande como yo? Tienes razón. Estás tan ridículo como en Halloween. Ay, hablando de ridículo, ¿qué haces tú vestido de pollo? Lo he hecho porque soy muy listo. Los pollos son lo único que asusta a esos insectos. Ay, ay, ¡Nadie me cuenta nada! ¿Y ahora qué voy a ponerme en Halloween? Ay, ay, ay. Dejémoslo, mi taladro es inútil contra esa cosa No podemos hacer nada más, Estiraco Si no podemos derribarlo desde fuera, tendrán que hallar la forma de hacerlo desde dentro Tienes razón Rick, ¿qué está pasando ahí? ¿Estáis bien? Sí, estamos muy bien, Estiraco ¿Cómo estáis vosotros? No demasiado bien, estamos junto al muro que rodea la ciudad Es excesivamente duro para romperlo o traspasarlo Entonces tendremos que hacerlo nosotros ¿Pero cómo? ¿Qué plan tenéis? Utilizar a los insectos. ¿Estás seguro? Pensadlo bien, chicos. Los bichos harán lo que sea para huir de los pollos, incluso atravesar el muro. Seguid buscando. Se esconde en algún lugar de la tierra. Encontradlo. ¿No? Por fin. Ahora que he localizado su escondite secreto, puede comenzar la segunda fase. Capturado Dino Ramp, la fuerza vital de la Tierra será al fin mía. esos cobardes están desertando! ¿A dónde creéis que vais? ¡Sois el baterón de insectos mordedores de Dragonway! ¡No podéis dejar que unos plumíferos os asusten! <risa> ¡Estupendo! ¡En pocos segundos los insectos llegarán al muro! ¡Mirad! ¿Qué? ¡Da resultado! ¡Se lo están comiendo para pasar! Mm -hmm. ¡Estiraco! ¿Qué es ese ruido? No lo sé. Nunca había oído nada así. ¡Vaya! Espero que el Ryugo esté contento ahora que he sido humillado. ¿Eh? Es un milagro, vuelvo a ser normal. ¡Ja, <risa> Hola. ¿Eh? Pero qué es eso. ¿Pero? Vaya, tendré que usar caramelos para el aliento. Kaito y nosotros deben de haber detenido a los insectos. Menos mal que Diamante Ryugu no ha atacado. Pero si sabía que estábamos indefensos, ¿por qué no lo hizo? Vaya, me alegro mucho de verte. ¿Qué te hace tanta gracia? <risa> fuera Cual fuera tu plan, ha fracasado estrepitosamente como siempre. En realidad el plan está funcionando a la perfección, Wing. ¿Eh? Has cumplido tu misión. Bien hecho. ¿Bien hecho? ¿De verdad has dicho bien hecho? Oh, se me enterne el corazón! <risa> Adiós, dino caballeros. Muy pronto ya no estaréis aquí. <risa> ¿De qué creéis que va todo esto? No tengo ni idea. Kaito, Rina. ¿qué ocurre? ¿Estáis todos bien? ¡Lo estamos! ¡Me alegro de verte despierta otra vez! Parece que os ha ido bien sin nosotros. No estoy tan segura. Dragowin se ha marchado muy contento y Diamante Ryugu le ha dicho que había cumplido perfectamente su misión. Sí, pareció muy contento por cómo habían salido las cosas. Diamante Ryugu nunca está contento y menos con una derrota. ¡Sí, tienes razón! ¿Eh? ¿Habéis oído eso? Era DinoRamp. Este ataque era una tapadera. Él era el verdadero objetivo. Oh. Está herido. Será mejor ir a buscarte. Bien. ¡En marcha! Dino DinoRamp es nuestro más poderoso protector. De no ser por él, Diamante Ryugu ya habría robado la fuerza vital de la Tierra y destruido el planeta. Tenemos que ayudarle, porque si algo le ocurriera, peligraría cualquier forma de vida en la Tierra. ¿Es eso lo que creo que es? Sí, un destructor de planetas de diamante Ryugu. Un extractor de fuerza vital, pero más grande y potente que cualquiera que haya usado antes. Pero mover una máquina semejante requiere mucha potencia. ¿Qué fuente de energía estará utilizando? Daré una pasada y echaré un vistazo. Bien, pero ten cuidado. Sí, no tardaré. Vaya, menudo tamaño. Secaría la Tierra en un instante. Recuerda, no te acerques mucho. Podría estar rodeado por un campo de energía. Creo que hay algo dentro. Echaré otro vistazo. ¿Qué pasa? ¡Es Dinoram! ¡Y parece estar conectado directamente al extractor! ¡Están usando la fuerza vital de Dino Ram como fuente de energía! Hay que encontrar la forma de sacarlo de ahí enseguida, antes de que Diamante Ryugu active el extractor. Nos hemos dejado distraer por esos insectos. Esto no debería haber ocurrido. ¡Así es! Y vuestro fallo significará vuestra caída. Eso es lo que tú te crees. Ya te detuvimos antes y volveremos a hacerlo. Te corrijo. Fue Dino Ranz quien me detuvo y ahora está en mi poder. En realidad, él es mi poder. ¿Qué vamos a hacer? Desconectadlo. Sí, pero ¿cómo vamos a cruzar el campo de energía? Lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. ¡Vamos! Continuará.